Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Picuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana.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 El Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne anunciaron que próximamente se hará oficial la autorización para exportar carne de res hacia Taiwán. En reunión, ambos organismos destacaron que ya iniciaron los trabajos para aperturar otros mercados internacionales, como Reino Unido, la Unión Europea y Corea del Sur. Juan Cortina Gallardo y Juan Ley Cebada coincidieron en la importancia de implementar una estrategia conjunta para atender el encarecimiento y abasto de granos a nivel mundial. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que en enero las importaciones mexicanas de carne de res experimentaron una baja de 26% finalizando en más de 12.000 toneladas, siendo el producto cárnico menos adquirido desde el extranjero. En contraste, el cerdo presentó un aumento del 28%, mientras que el pollo mostró una tendencia a la baja, 12% menos en comparación con el mismo mes del año pasado. Hasta inicios de marzo, México se posicionó como el segundo principal destino para las exportaciones de granos estadounidenses. En el ciclo de cosecha 2021-2022, nuestro país tiene un acuerdo de compra por más de 22 millones de toneladas de maíz, trigo y soya. China ocupa el primer lugar con un compromiso de 40 millones de toneladas. Esto lo informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.